hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de trading esta vez os traigo mis resultados de todo el año 2020 así que quedaros hasta final del vídeo para poder ver todos los eh, números que arroja eh, mi operativa durante estos 12 últimos meses eh, os traigo de nuevo un nuevo fragmento de una de las sesiones que acabo de dar en la trading team y aprovechando el valor que, que contiene este, esta sesión, eh, pues he decidido eh, reducirlo en un vídeo y traeroslo a vosotros para que podáis extraer todo el aprendizaje eh, sobre cómo analizo y trabajo mis números de forma anual. Eh, bien, para aquellos que no lo sepáis, la Trading Team es el servicio de acompañamiento que llevo a cabo con alumnos y exalumnos de Armada FX. Si eres exalumno y quieres formar parte, eh, puedes escribirnos directamente a contacto arroba armagafx.com y eh, puedo enseñarte eh, cómo trabajamos de forma interna y si es un servicio que se adapta a tu perfil. Eh, bien, eh, no quiero entretenerme más, os traigo los resultados de este último año y eh, voy a hacer eh, ciertos matices sobre los números que vais a ver. Primero, empecé el año eh, operando con un solo contrato en un solo instrumento, que es el petróleo, ya sabéis que me he especializado eh, operar el CL, luego escalé a dos contratos más adelante y después he terminado el año operando con cuatro eh, contratos. Este progreso o proceso, por así decirlo, eh, lo he llevado a cabo pues, en función de lo que he ido eh, eh, sacándole al trading. Como podéis ver, no me he comprado ningún Rolls ni ningún Lamborghini. Lo que he hecho eh, es de lo que he ido sacando del trading, pues aprovecharlo para eh, subir eh, o escalar en contratos y poder apalancarme un poco más, siempre y cuando no afecte al riesgo de mi cuenta. He operado solamente uno de los patrones de entrada que damos en la formación. Ya sabéis que soy muy selectivo y en estos casos menos es más y siempre lo digo, ¿no? Es mejor coger un solo patrón, especializarte y dominarle. He estado operando durante todo el año con cuenta real, excepto los meses que he eh, optado por eh, cuenta de fondeo. Así que el resultado ha sido eh, dos pruebas de fondeo que, que saqué, una con OneUp y otra con YouProfit, que aproximadamente he tardado un mes en sacar cada una. Y luego pues cuentas reales con ambas cuentas eh, capitalizadas y después pie el salto con mi cuenta real. Aprovecho también para indicaros que si no nos seguís en Instagram pues lo podéis hacer eh, ahora, ¿no? Porque subo directamente, hay casi todas las operaciones que hago de forma diaria y me parece que el contenido y el valor que aportamos en esa cuenta os va a venir muy bien si operáis con volumen y order flow. No me entretengo más, vamos con el contenido del vídeo. Espero que os guste y al final de, de este contenido eh, sacaremos conclusiones para que vosotros podáis aplicarlo con vuestra propia operativa. ¡Vamos a por ello! Porque si os digo, todas las operaciones he revisado una por una, hay casi 100 operaciones este, este año, no son muchas, tengo que admitirlo y, y, y tengo que paliar sobre este problema porque quiero operar un poco más, ¿vale? Me parece demasiado selectivo y tomaré medidas para, para transformar mi, mi trading a un nivel superior, por así decirlo. Eh, o sea, todas las operaciones las podéis haber hecho, o sea, las 100 operaciones que he hecho este año, las podéis haber hecho cualquiera de los que estáis aquí en esta sala. Todas, todas las operaciones. Porque yo he visto eh, operaciones vuestras que son como las mías de buenas. O sea, Vale, hay números que, que tengo que, que trabajar sobre ellos. He visto, he puesto foco en dónde estoy fallando, dónde, dónde puedo maximizar mi, mis resultados. Eh, aciertos. He terminado el año con un 60% de aciertos y un... Eh, está, estoy hablando de esfuerzo-resultado, ¿vale? Ya sabéis que opero esfuerzo-resultado. Lógicamente esto con velas agresivas, velas de freno, eh, va a aumentar vuestro drawdown. Es posible que hagáis mucho, mucho más dinero, pero mmm, vais a verse drásticamente afectado el drawdown y el porcentaje de aciertos. vale He tenido errores sistemáticos vale durante todo el año. Últimamente no, pero durante los primeros meses del año he tenido errores sistemáticos. Entonces, eh, he tenido un 60% de aciertos de durante todo el año. Y eh, sin sí, los errores sistemáticos, el método me hubiera dado un 70% de aciertos. Wow, esto ya, eh, es que esto es brutal, porque estamos hablando de que esto no es un análisis del mes. Estamos hablando de un análisis de 12 meses. vale 12 meses de operativa concentrados en estos números, estamos hablando de que estos números sí son fiables. Estos números son potentes. Estos números los podéis hacer vosotros. vale Porque aplicando bien el método y aplicando bien eh, la lectura del contexto que hacemos todos los días, sa sale esto, sa salen estos números. Ahora bien, eh, ratio eh, lo tengo en 1,16, es un dato negativo, para mí lo es, vale pero es que me he puesto a ver dónde está el problema. ¿No estoy dejando correr las, las eh, operaciones a favor de tendencia o qué pasa? Pero es que todas las operaciones a favor de tendencia las he gestionado de forma correcta. Eh, tenemos un problema cuando operamos esfuerzo resultado y es ahí donde me estoy enfocando. Y es que eh, el 80 o más por ciento de las operaciones las hago contra tendencia. Y, y por lectura de contexto, eh, los ratios que tengo que asumir son los de 1 a 1. Y ya sabéis que salgo con 17 ticks para pagar la comisión del broker. y esto me está haciendo tener un ratio de 1,16, por eso estoy un poco por encima, pero 1,16 no es lo que me gustaría tener, con lo cual estoy haciendo un estudio en paralelo de qué posibilidades tengo de dejar correr 2 a 1 o 3 a 1 contra tendencia, porque ya sabéis que estoy operando con cuatro contratos, entonces qué posibilidades tengo de dejar correr uno de esos contratos o dos de esos contratos. vale Cuando salgan esos números pues os los iré contando para que podáis ir también vosotros trabajando sobre ello. ¿vale? Profit factor. Eh, profit factor. Aquí esto es brutal. Eh, profi, eh, mi profit factor de este año ha sido 1,77. Claro, he tenido profit factor de 2, de 3, de 4 en muchos meses. Pero claro, aquí estoy contando los meses negativos, los meses que no he operado. Eh, aproximadamente han sido, si no recuerdo mal, han sido tres meses que he cerrado en negativo. Tres meses he cerrado en negativo, ocho he cerrado en positivo y, y uno que no he operado, que ha sido agosto. Y bueno, uno de los negativos que ha sido diciembre, que ha sido negativo por muy poco, es que he operado solamente una semana o dos o diez días. Con lo cual, ¿de qué, de qué vamos a tener miedo? Si en el largo plazo estamos positivos, si aplicamos el método. Y es ahí, enseñándose estos resultados... Porque aquí no, no quiero poner dólares, ni quiero poner eh, la pasta que se gana o lo que se deja de ganar. Lo que quiero es que cogéis la confianza que yo he adquirido gracias a estos números. Porque cuando tú eh, estudias estos números y dices, joder, es que un mes puede ser bueno o un mes puede ser malo. Da igual, porque es que el mercado puede estar como esté. Pero es que 12 meses ya es un dato fiable. Y 12 meses haciendo todos los días lo mismo, salen estos números. Y al final de los 12 meses te queda un sueldo. ¿Vale? Y ahora ahí ya entra la gente que si tú vives del trading, dejas de vivir del trading, eh, pues, pues oye, el mes que cierro en negativo no puedo depender de que he cerrado en negativo pagar la factura del alquiler porque no tengo para pagarla. Yo no lo hago así y no os recomiendo que ninguno lo hagáis así. Pero yo al final del año hago la media de todo lo que he ganado y me ha quedado un sueldo. ¿Vale? Pero si yo me metiera la presión emocional de que tengo que sacar un sueldo para pagar mis facturas, me estaría dando un piñazo, pero brutal, pero espantoso, ¿vale? Y es por eso, porque tenemos otras fuentes de ingreso, porque hacemos otra serie de cosas, otra serie de inversiones, que el trading se hace rentable. ¿Por qué? Porque emocionalmente estáis estables, no necesitéis del dinero de hacer trading para pagar vuestras cosas. Y eso a mí me ha permitido operar bajo emoción eh, emocionalmente tranquilo, y salen estos números, ¿vale? Y ya luego con el dinero hacéis lo que queráis, pagáis las facturas, hacéis ahorros, en mi caso eh, he utilizado parte de, de, de capital que, que, que he utilizado haciendo trading para apalancarme más, ¿vale? Ya sabéis, estoy operando con cuatro contratos, pero para mí ha sido un crecimiento brutal. Eh, a primeros de enero, estos resultados que estáis viendo, operaba con un contrato, ¿vale? Y he estado operando con un contrato uno o dos meses y luego he pasado a dos contratos cuando me he visto que los resultados eran buenos y me encontraba eh, muy confiado he pasado a dos contratos y luego a final de año he acabado operando con cuatro y me encuentro súper estable y anímicamente eh, pues con poder de, de, de en el futuro poder escalar a cinco o seis contratos vale todo lo dirá la experiencia todo lo dirá emocionalmente lo que vuestro cuerpo os pida vale lo que no voy a hacer es subir a seis contratos aunque tenga el capital para hacerlo y no encontrarme cómodo con un stop de, de 800 dólares, porque si me salto un stop de 800 dólares y me pongo a temblar o empiezan a entrar los sudores, pues entonces no estoy preparado para eso, pero yo ahora mismo con cuatro contratos estoy muy cómodo, estoy muy cómodo, acepto los stops, acepto las eh, eh, operaciones y rachas negativas y estos son los números. Eh, profit factor 1.77, estamos diciendo que un profit factor por encima de 1, la estrategia es rentable y tú ya eres rentable. Estamos diciendo, y lo comentaba en las explicaciones en diciembre, un profit factor por encima de 1.60, de 1.6, es una estrategia que ya tiene unos beneficios muy interesantes. ¿vale? Y por encima de 2, estamos hablando ya de un profit factor brutal. ¿Vale? Profit factor de este año mío, 1.77. Eh, muy bueno, muy contento, muy contento. Eh, ¿Dónde tengo que poner foco? En las operaciones a favor de tendencia, porque me he quitado velas agresivas y ahí estoy palmando, porque me subo a favor de la tendencia muy poquitas veces, ¿vale? Entonces tomaremos medidas para esto, ¿vale? Pero si no saco estos números, es imposible que tome estas decisiones. Ahora bien, esto me parece brutal. Profit factor de la estrategia, si eh, no hubiera tenido operaciones no sistemáticas, eh, si eh, las operaciones que hubiera hecho hubieran sido todas correctas, el profit factor de la estrategia hubiera sido 2,53. Es brutal. Estamos ante un patrón de entrada brutal. O sea, un tío que tiene a final de 12 meses un profit factor de 2,53 es un tío que está haciendo mucha pasta haciendo trading, mucha, mucha. O sea por encima de 1,6 os, os, os, os puedo decir que ya tenéis un sueldo. Podéis sacarle un sueldo al trading todos los meses, por encima de 1,6. Ahora, 2,53 de profit factor es algo descomunal. Y esta estrategia os lo va a dar si lo hacéis bien. Vale, ¿Dónde he cometido yo errores para pasar de un profit factor de 1,77? O sea, de 2,53 a, a, eh, a 1,77. He cometido errores porque era la primera vez que me enfrentaba a una pandemia con unos mercados tan volátiles eh, operando con cuenta real. Eh, me he puesto eh, en muchas situaciones con un riesgo desmedido eh, y, el, y eh, sobre todo los meses de marzo y abril, donde han aparecido más eh, operaciones no sistemáticas, he cometido errores por la alta volatilidad. Si esos meses, si esos meses me pilla con eh, una experiencia distinta, porque era la primera vez que operaba con... Eh, esa alta volatilidad con cuenta real, eh, pues quizás eh, mis, mis errores no sistemáticos hubieran reducido muchísimos, y fijaros qué números podía haber hecho con. Si no hubiera solamente con no operar esos meses o con haber dejado pasar esas operaciones cuando tenía que haber utilizado mejores stops de 20 o de 30 ticks y. Y, y, he, y he cogido entradas que hoy mismo, con la experiencia que tengo, pues no, no hubiera cogido, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Que, que siempre hay margen, siempre hay margen para mejorar como operador, siempre hay margen para, para decir, puedo hacerlo todavía mejor este año, ¿no? Puedo, puedo seguir evolucionando como trader, ¿no? Después de que eres rentable, sacas eh, beneficios, eh, tienes que seguir creciendo. O sea, a mí no me gusta la gente que se estanca y dice, bueno, pues esto funciona, pues ya está, con uno de los contratos y así ya toda mi vida. No. No, no, hay que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos todos los días. Y si quiero subir mi profit factor, vamos a ver qué tengo que hacer. Y si quiero subir mi ratio, vamos a ver qué tengo que hacer. Si quiero subir mi eh, porcentaje de aciertos, vamos a ver qué tenemos que hacer. Fijaros qué porcentaje de aciertos da la estrategia al final de un año. 71,43, esto me parece brutal. ¿Qué estrategia da esto? O sea, eh, me da igual ya la academia, la formación, donde queréis aprender trading, que, que es que... ¿Qué patrones dan este, este porcentaje de efectividad al final de un año? Es que es brutal. Estamos con una herramienta súper potente que es el order flow y la lectura de volumen. Vamos a aprovecharla, chicos. Vamos a aprovecharlo. Está en nuestras manos. Vale, esta es una de las estadísticas que me parece muy potente. Drawdown. Vale, este es uno de los datos que, que, que más me ha gustado de, de mis números este año. Ya no solo por la curva, ¿vale? Porque he tenido una operativa estable. Eh, repito, estoy eh, a, analizando esfuerzo-resultado, ¿vale? Aquí no estoy analizando agresivas ni, ni velas de freno ni nada de eso, ¿eh? Pero, pero mejor, porque yo es lo que opero y, y vosotros, si queréis ser selectivos e ir a por eh, porcentajes de acierto muy elevados, fijaros lo que nos ha dado nuestro método esfuerzo-resultado en un año. Fijaros qué curva. O sea, es que es, es un equity brutal. Es un equity pues, de una operativa consistente durante mucho tiempo, durante 12 meses. Entonces, eh, lo primero, fijaros cómo, cómo, trabajar, cómo trabajar estos números. Eh, fijaros, línea ascendente en todo momento. Sabemos que vamos a tener rachas negativas. ¿vale? Fijaros, racha negativa, racha negativa, racha negativa. Fijaros qué hostia, racha negativa. ¿Por qué esta hostia? Eh, cuatro contratos. En el momento en el que empiezo a operar con la cuenta real a cuatro contratos, mis drawdown se van a multiplicar por cuatro. Y es que fijaros, hay que tener estómago también para si aguantas estos retrocesos. Este retroceso supone un drawdown de 770 dólares. Este retroceso supone otro drawdown de 580 dólares. Ahora bien, subo a cuatro contratos y el mismo drawdown Ahora ya no es el mismo, son 1.820 dólares. Hostia, tienes que tener estómago también para aguantar eh, casi 2.000 dólares en negativo. Pero a mí me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque estoy dentro de un porcentaje de drawdown inferior al 10%. Un porcentaje de 7,58 sobre el total de mi cuenta eh, es un drawdown que está en, en unos parámetros eh, muy sanos. Muy sanos. Eh, ¿Qué es un drawdown que se sale fuera de lo normal? Pues eh, del 15% para arriba. Un drawdown del 15% para arriba es un drawdown muy elevado. Yo, eh, estadísticamente, me gusta mantenerme por debajo del 10%. Por debajo del 10%. ¿vale? Si, eh, las rachas negativas van a estar ahí. ¿vale? Pero mientras que no supongan un 10% de tu cuenta, no hay problema. ¿vale? Es que y, fijaros. Miguel, perdona, ¿eso cómo lo calculamos con una cuenta de fondeo? Con el límite de pérdidas máximo, por ejemplo, si la de, la de 50K, creo que no me acuerdo bien ahora, estaba así, lo tengo aquí, en, mil, no, en 1100 me parece. Me Está parece en poco. 1100, en 1200, sí, una cosa. O, no, en, algo más, ¿no? No, tiene que ser 2500, 2500 me parece. 2500, sí. Digo yo, no sé, no me acuerdo ahora, pero ¿cómo lo en calcularía? En 2000, en 2000. 2000. En sí, me parece que, lo que son 2000, ¿eh? Sí, yo, tengo, yo tengo por ahí los cálculos, los hago con 1.700, porque pienso ya como si tuviera el, el trailing. Claro, claro. Eh, pues aquí viene el problema, chicos. Eh, ¿Qué pasa con, con las empresas de fondeo? Pues que esto estos números son muy bonitos cuando tienes una cuenta real. Pues porque mientras que tú sigas tu estrategia y, y lo hagas todo correcto, pues no sufre, no sufre la cuenta y la vas subiendo poquito a poco y ya está. Eh, ¿Pero qué pasa con la cuenta de fondeo? ¿Cómo mides esto? ¿Cómo calculas esto? Pues siento que los números no os van a salir. No os van a salir, chicos. Y, y, y el 10% de drawdown en una cuenta de fondeo te va a suponer un stop. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tienes cuatro stops consecutivos te has cargado el 80% de tu cuenta. Y es ahí donde aumentan las probabilidades a favor de los fondeadores y en contra de los traders. Por eso mucha gente dice, las cuentas de fondeo son una estafa. Eh, esto eh, lo hacen para ganar dinero. Correcto, claro que sí, pero si tú haces las cosas bien, si tú haces las cosas bien, vas a asumir un riesgo desmedido, desmedido, pero eh, vas a poder hacer retiradas y vas a poder eh, sacar dinero. Pero, eh, ¿qué probabilidad hay de eso? Pues, o que eres un profesional y haces las cosas así, o, o el que se va a llevar el dinero es la cuenta de fondeo. Porque cada vez que te salta un stop, estás en el entorno del, del 10% aproximadamente. ¿vale? Si tenemos un drawdown de 2.000 dólares con, con YouProfit, por ejemplo, y resulta que te salta un stop de... De 140 dólares más, bueno, te permites dos entradas al final del día, ¿no? Y son 300 dólares. Resulta que en un día te has fumado 300 dólares de una cuenta de 2.000, pues estamos asumiendo un riesgo, pues, brutal. Y ya no solo eso, Miguel, no, no solamente que te salte el stock, sino el trellis entrado aún. Eso te va comiendo, sí. te va comiendo. Yo en cada operación que he hecho, a mí me han eliminado dos días en la eso cuenta es. de fondeo y la última vez me eliminaron ganando 52 TIC, porque había llegado un, a un tope de 1000 tics y cerré por, con 50 TIC. o sea, de 100 y cerré con 50 y me habían comido 50 tics por la cara. Total. O sea, que, que el trading de la es que... Es, que, es, es criminal. Diez, como no cierres en máximo desde donde, desde donde tú abras donde tú cierres, como no cierres en máximo, sí. todo lo que, todo, aunque cierres en positivo, todo lo que vayas perdiendo eh, te, te, te, te, van, te van recortando. En 10 operaciones está fuera, ¿eh? Sí. Eso, eso en tu trade no lo tiene, ¿verdad? Eh, en tu trade sí tiene, En tu Trade sí tiene trailing. Pero, pero te lo mira al final del día, me parece. No, en profi tiene la de, la de 75K, eh, Jorge. Sí. Me parece que. Lo tiene. Sí, esa sí, pero en en 2 trade también es al final del día, no es como la de 75K, esa. Ajá, y pues no, no es... lo sabía, no lo sabía. No, yo creo que no, ¿eh? a no ser que lo hayan cambiado, ¿eh? A no ser que lo hayan cambiado en 2 trade, es al final de es, es en tiempo real. Vaya. Que yo, sepa, que yo sepa, Jorge, míralo míralo porque igual lo han cambiado esto, ¿vale? Vale. Lo que, es, lo que os quiero decir con esto. El trading, vamos a poder hacer dinero, eh, pero siempre estando dentro de un de una... Eh, de, emocionalmente tranquilos, emocionalmente en un... estables, ¿vale? En el momento en el que te ponen un drawdown de 2.000 dólares, hostias, ¿cómo estamos operando? Si es que sabemos que nos saltan cuatro stops o tres stops y estamos fuera. Eso nos va a hacer operar de una forma muy distinta a esto que veis aquí. Con lo cual, eh, siempre os digo, eh, chicos, estaros tranquilos, estáis haciendo, estáis operando bajo unos riesgos, unos parámetros de riesgos que no son normales, porque estos fondeadores nos están exigiendo esas cosas. Entonces, eh, olvidaros del drawdown, olvidaros del drawdown, olvidaros de verdad de esa, de, de esa de esa maldita regla y operar como sois vosotros. ¿Cómo lo haríais si, si, si tuvierais una cuenta real? Y de esa forma lo que estáis haciendo es eh, hacer desapego a esa cuestión emocional que es la que os hace luego precipitaros y, y tener eh, eh, errores. ¿Vale? Es así que operar como si fuera vuestra cuenta real y metódicamente ciñeros a vuestro trading plan. Y es así como salen estos drawdown y con estos drawdown es muy difícil que la cuenta de fondeo os pille. Es muy difícil. Este de aquí ya no, porque este de aquí, este de aquí ya es con cuatro contratos. Este no le tengáis en cuenta. Pero fijaros qué drawdown he tenido. todos estos drawdown, durante todo el año he podido sacar cuentas de fondeo con estos drawdown. Fijaros, el mayor ha sido 770 dólares. Y yo creo que una cuenta de 50K... No corre mucho riesgo si en tu racha negativa más, más larga has perdido solo 770. ¿Vale? Entonces, con esto qué os vengo a decir, que estéis tranquilos, que las rachas negativas van a llegar. En un año he tenido una, dos, tres, cuatro, cinco rachas negativas he tenido en un año. Cinco. ¿Vale? Y aquí hay más de dos stops. Habrá dos stops, tres stops, dos stops, tres, cuatro. ¿Vale? Pero estados tranquilos porque luego... Si seguís haciendo vuestro trading plan bien, eh, o sea, el, el final de un, de un drawdown quiere decir el inicio de un impulso. Así que final de un drawdown, inicio de impulso. Final de drawdown, inicio de impulso. Final de drawdown, inicio de impulso. Aquí lo mismo. ¿Y ahora qué pasa? Que tengo un drawdown abierto. ¿Y por qué es un drawdown abierto? Porque todavía no he superado el último máximo y el drawdown se calcula a partir del último máximo. ¿Vale? Entonces ahora mismo estoy en este punto. ¿Vale? Y el drawdown sigue estando abierto. ¿Cuándo voy a cerrar este drawdown? Cuando el precio, cuando, cuando suba la cuenta por encima de esto. De suba la cuenta por encima de esto, cierro este drawdown y a seguir contando. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora a mí me empiezan a seguir saltando stops, este 7,58 que ha sido mi máximo de pérdida, puedo incrementarlo porque el drawdown sigue estando abierto. ¿Vale? Y si me ocurre esto, puedo seguir incrementándolo. Con lo cual, lo que quiere decir esto, me ciño a mi training plan y me, y, me, y me enfoco en operar cómo es mi método, la estrategia, el contexto y emocionalmente intento estar lo más tranquilo posible. No intentar eh, hacer pasta para pagar el alquiler del mes que viene, porque os vais a pegar un piñazo. No intentar hacer pasta por el iPad que me voy a comprar con el, con, con el tablet que acabo de hacer, porque os vais a piñar. Porque os vais a piñar. Y la gente no lo ve así. La gente hace trading y dice, wow, estos 500 pavos que he hecho esta tarde para el nuevo iPad. Y, y, y, y, y palma una cuenta, y palma una cuenta porque el trading no es así. El trading, eh, o aquellos que dicen mejor, Buah, hago trading y he duplicado mi cuenta en, en un año. Que no, que no, que no es para duplicar cuentas, que no es para, eh, soy el, el, el machote de que no, que no, que esto es para, hacer, para ser rentables, para ir poco a poco. Y si este mes ha salido malo, pues ha salido malo. Esto es trading. vale Ya tendremos otros meses que salgan positivos. Y si salen dos seguidos malos, pues dos seguidos malos. ¿Eso quiere decir que ya eh, has dejado de ser bueno? No. Eso quiere decir que has entrado en una racha negativa en un drawdown amplio. Ya está, esto va a seguir subiendo si sigues haciendo las cosas bien, claro. ¿Vale? Y es así la mentalidad que tenéis que tener. Y olvidaros y ya de toda... Sí, eh, una cosa más, olvidaros de esa jerga que hay en las redes sociales sobre si tú eres rentable, si tú eh, vives del trading. Porque parece ser que aquí eh, todos los que hacemos trading y somos rentables eh, a final de mes pago el alquiler con el trading, pago mis facturas con el trading, me compro un coche nuevo con el trading, y sí, se puede hacer, y sí se puede hacer, pero ¿qué haría con la presión emocional si yo dependo solamente de esos ingresos? Pues que esta curva sería imposible, esta curva sería imposible, ¿vale? Y ya luego tenemos estrategias para ir retirando de la cuenta, ¿vale? Pero, pero estos, chicos, estos son los números con nuestra estrategia de un año, son fantásticos. Así que con esto lo que vengo a deciros es motivaros, inyectaros un plus de confianza y de que veáis que haciendo las cosas bien tenemos estos números. Y a partir de ahí, si queréis ganar más, a subir de contratos. Si emocionalmente estáis capacitados y vuestra cuenta os lo permite. ¿Vale? Este esfuerzo resultado, Miguel, solo consideras los clásicos para entendernos, no, no las agresivas. Eso es, eso es. Bueno. Okay. Y fijaros que otra de las cosas que os quería decir, no hace falta más, no hace falta más, solo un patrón, fijaros, mm -hmm. ¿quién no quisiera esta curva final de año operando solo una cosa? O sea, cuando digo que menos es más y que simplificar es mejor para hacer training, es que es verdad, fijaros, solamente un patrón de entrada, ahora si opero los tres, yo no sé qué curva me hubiera salido, pero os pero digo que... No, no se parecerían nada y los drawdowns serían mucho más amplios. ¿vale? Porque hay que estar atento y foco a tres patrones de entrada, a distintos mercados, etcétera, etcétera. Ahora, tengo que hacer algo porque el ratio que he sacado es eh, superior a uno, pero muy bajito. ¿vale? Entonces, se pueden plantear más cosas. Veo dos problemas. El primero. Eh, no me subo a la tendencia operando esfuerzo-resultado, me subo muy pocas veces. Algo tengo que hacer para ir a por ratios más amplios. O le meto agresivas eh, y, y asumo unos drawdowns más amplios, o le meto agresivas, o busco eh, otras alternativas. Segundo, veo que opero muy pocas veces. Tengo una media de, eh, ¿cuánto salía la media? <coughs> Son eh, 90 operaciones, no llega a 100. Y estamos hablando de 10 bueno, meses y pico de operativa, porque agosto no, no he operado todo el mes y diciembre pues, he operado una o dos semanas. Con lo cual son pues, una media de unas 10 operaciones al mes, por, por redondear. 10 operaciones al mes supone eh, pues, dos operaciones a la semana o tres vale y, y me parecen pocas. vale eh, Sé que es lo que os intento inculcar y que es lo que a mí me funciona y, y que menos es más, pero... Me gustaría ir un paso más adelante. Estoy pensando, eh, porque la capacidad está y se puede hacer, estoy pensando en operar otros instrumentos bajo la misma metodología y bajo lo mismo, eh, la misma forma de operar. ¿vale? Y de esa forma, si puedo inyectarle dos o tres operaciones más a la semana y me pueden salir el doble de operaciones anualmente, pues vamos a ver qué resultados nos arroja. Ahora bien, tenemos que ser precavidos. Los resultados que veis en pantalla son... Operando petróleo, un instrumento que, me, que lo conozco de hace años, un instrumento que he practicado y entrenado mucho y lógicamente, eh, pues si me cambio a oro o a mini SP 500 de forma simultánea con los dos, aparte de que focus mmm, va a restarme, porque no voy a poder estar igual 100% focus con los dos mercados a la vez, pues tengo que tener en cuenta que los stops no van a ser los mismos, que el comportamiento del mercado no va a ser el mismo, etcétera, etcétera. pero es una, una solución muy viable para aumentar el número de operaciones y buscar mayores ganancias. Porque claro, ¿qué queremos para operar más eh, o aumentar un par de operaciones más a la semana? Pues ganar más, ganar más. Y para ganar más tengo dos opciones. O subir de contratos, que yo ya estoy en un, en un, en un punto que, que, que me encuentro cómodo con cuatro, pero ahora mismo eh, mi cuenta no me permite subir a cinco o a seis. O subir de... O, o, o ponerme a otro mercado. Así que estoy meditando, eh, no antes sin haber hecho un estudio interesante del mercado que vaya a operar, pues hacerlo. Pero vamos, ya os iré contando, ¿vale? Miguel, yo he hecho lo mismo que has hecho tú, ¿vale? Estas navidades. Sí. Desde abril, antes de... O sea, cuando se empezó a poder operar después de la pandemia y tal. Sí. Con mis operaciones y con las que tú has ido poniendo por el Discord. Ah, sí, los, los la, Las capturas. Vale, y tengo que escribir un poquito el, el resumen de cómo es el resultado, ¿vale? Sí. Son 150 operaciones, wow. contando agresivas, sí. como tú las diferencias, agresivas fuertes, sí. medias con el delta y débiles sí. y, y ya les pasaré el resumen, ¿vale? Para que wow, tengas DCL bueno. y DLS ¿vale? bueno. Y los resultados son muy parecidos a los tuyos y sí. muy buenos Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto me alegra escuchar esto? Porque, eh, fijaros, ya estamos hablando de un paso más. Estoy hablando de mis resultados de todo un año, que estamos hablando de unos eh, datos fiables, no de un mes, de 12 meses. Y encima lo que dice Jorge, ha eh, cogido eh, de los últimos meses, o bueno, 150 operaciones, que ojo, ya es un dato eh, pues, eh, fiable en el que salen números muy similares a los míos o, o muy parecidos, casi idénticos. Sí. ¿no? Sí, sí, muy, muy parecido. Perfecto, chicos. Espero que os haya gustado el contenido. Antes de terminar con el vídeo, vamos a ir con las conclusiones sobre eh, qué acciones voy a tomar yo después de ver estos resultados y analizarlos y eh, para que vosotros podáis hacerlo de, de la misma manera con vuestras cuentas particulares con el objetivo, pues bueno, de siempre mejorar, ¿no? Porcentaje de aciertos. Eh, ya habéis visto la diferencia tan grande que hay entre eh, ser selectivos y no serlo. Y los errores no sistemáticos aquí, eh, pues tienen una importancia vital. Habéis visto el porcentaje de aciertos, que no está nada mal, en torno al 60% después de todo un año. Pero lo importante que es no cometer errores y saber eh, gestionar bien las operaciones eh, en definitiva no tener errores no sistemáticos porque me hubiera dado eh, este mismo patrón de entrada y esta misma estrategia pues en torno a un 70 y pico por ciento de aciertos, lo que es una diferencia eh, increíble. Eh, esto también eh, cambia muchísimo el profit factor, ya lo habéis visto, un profit factor por encima de 1,6, estamos hablando de una estrategia muy rentable, pero no tiene nada que ver con un profit factor de 2, con algo, ¿vale? Si no hubiera tenido errores no sistemáticos, lógicamente, todos los traders tenemos que tener un porcentaje de errores no sistemáticos porque esto es trading, no conocemos ni tenemos una bolita de cristal, pero eh, eh, como veis eh, siempre hay margen de mejora, estéis en el nivel que estéis siempre vais a poder mejorar vuestra operativa y os va a traer eh, mejores números. Ahora bien, si no hacéis este tipo de análisis de forma anual, es imposible que podáis poner el foco donde estáis fallando para poder eh, seguir con ese, eh, esa evolución dentro del trade. Habéis visto que tengo un ratio muy eh, superior 1 a 1, pero no muy, eh, no es un dato que a mí me guste mucho, no, no llego al 2 a 1 ni, ni al 1,5 a 1. Eh, con lo cual aquí la decisión que voy a tomar es la siguiente. Eh, añadir algún patrón de entrada o alguna señal de entrada que me permita eh, subirme más veces a favor de la tendencia con el objetivo de ir a por ratios superiores. ¿vale? Este año debo trabajar mucho en este. Eh, y debo de poner foco en esta parte porque me he dado cuenta de eh, que, que no me estoy subiendo las veces que me gustaría a una tendencia. ¿vale? Esto me está trayendo por lo consiguiente, que si opero más veces en contratendencia, los ratios a por los que voy son muy inferiores y eh, al final de año me trae este resultado que para mí no es muy positivo. Bien, eh, por otro lado os habéis fijado que eh, prácticamente son 100 operaciones a final del año y esto eh, también eh, es un problema que debo de atajar vale sale una media aproximada de 2-3 operaciones por semana que está muy bien si eh, practicas la paciencia y te sientes cómodo con esta operativa pero a mi forma de verlo me gustaría incluir más operaciones no eh, tener un poquito más de actividad eh, me va a traer eh, eh, mejores resultados o esa es la idea tengo dos opciones o bien operar otro instrumento o bien añadir otro patrón dentro del instrumento que opero vale son dos acciones muy concretas que puedo llevar a cabo para eh, lidiar con este problema en concreto después el drawdown habéis visto lo importante que es conocer este dato en cuestiones de confianza en cuanto pasa un año y te das cuenta de que has tenido eh, rachas negativas pero que la peor racha negativa no supera eh, ni el 7 ni el 8% de tu cuenta total esto te permite operar con una confianza porque tienes en mente siempre este dato vale así que eh, te enfrentas al mercado siempre desde una posición muy muy distinta y no operas desde eh, la emoción del miedo a perder o de la emoción, de la ansiedad de querer obtener resultados eh, de forma más rápida, ¿vale? Esto eh, marca una diferencia entre un trader eh, amateur y un trader profesional, así que os invito a que saquéis eh, vuestro equity y trabajéis directamente sobre los datos eh, que os arroja vuestro drawdown, ¿vale? Las rachas negativas van a estar siempre ahí no vamos a poder evitarlas es parte de este negocio es parte de nuestra profesión y eh, no necesitamos eh, eliminarlas, simplemente necesitamos controlarlas, gestionarlas y saber muy bien de cabeza el, los números en los que nos movemos. Sin más chicos, espero que os haya gustado el contenido que os he traído hoy. dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido o si queréis incluir alguna cosa más. Y eh, os voy a dejar por aquí... Dos vídeos eh, de los últimos contenidos que hemos subido a nuestro canal y el botón de suscribiros por si todavía no lo habéis hecho. Eh, sin más, me voy despidiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!